¿Qué, qué partido tan aburrido este está, está malo, ¿no? Eso. Eh, eh, o sea, eso, eso cuando rebota una pelota por el medio campo de un lado para el otro, de un lado para el otro, eso no. No, háganse daño, muevan algo. O sea, metan gol. O sea, para eso uno paga suscripción a esta cosa. ¿Que, que estamos suscritos? No, papá, tenemos antena TDT. Um, ah, entonces eso quiere decir que vamos a perder partidos. Pues, pues, pero es que está muy caro eso. Para, si uno se suscribe al Nuflix y al, y al Train y al, y al Plus y al Stars y a todos esos, eso no es como para que uno paga el otro lado, ¿no? Pues para ver partidos, para ver partidos, papá. Bueno, el hecho es que eh, usted suscriba a un servicio de streaming y no, no gaste la plata en otros servicios de streaming porque a la larga la misma vaina. Eso el. De esa, esa, ¿Cuál es la, la, la esa serie grosera que usted ve, Andrés, que usted veía que usted llegaba y quería disfrazarse de esa, de esa, esa, cómo era, la de. La de los dragones, la de que le daban. Uy, esa muchacha, cómo, cómo la ponían en esas situaciones, a esa. esa cómo, ¡Ay! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Peligro, peligro! ¡Peligro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso era penalti. ¡Var! ¡Var! VAR, VAR, VAR, VAR. Ve hasta hasta Puffy dice VAR. VAR. Ay, no le digo. Eso, eso no, ya, ya el VAR no sirve. Ya, ya eso ya. O sea, el VAR incrementó el grosor del cheque. He dicho, ahora cancelenme. Voy a juitear eso. El VAR. Es otro medio de corrupción. A ver qué dicen. Ah, me bloqueó la FIFA. Ay, estoy diciendo la verdad. ¡Me siguen, me siguen! ¡Me bloquea la FIFA! ¡Gloria! ¿Es su equipo? ¡Ay, sí! Yo voy por, por Dinamarca porque inventaron el pastel Gloria. ¡Ay, ay! La panadería de las danesas. ¡Ay, no, no, no, no, no! ¿Qué, qué, qué pastelería? ¿Qué panadería? ¡Ay! No, qué delicia, y los pasteles gloria. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ay, qué rico, ¿no? Cuando uno decía, vámonos para el bar, eso era, ¿qué se sirve? ¿Qué se sirve? ¿Mediecita? Entonces, mire, ahí vea, el bar, bar, bar. Mire, ay, claro, le mete la pata, lo empuja, lo, uy, ay. No, se cayó solo. Eso no fue bar, pero a ver, bar decidió y no hay nada, y disparos. Saca el área y no, no hay bar. No, el bar dijo que no. Eso, Puffy, venga y colabore. Discuta el partido. Yo estoy aquí narrando el fútbol. El fútbol. fútbol. Viva el Pastel Gloria. Va a ganar Dinamarca, he dicho. Papá, no has dejado ver el partido. Voy a borrar esto.